Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía, 7 de la mañana, 06 minutos, momento de entrevistas en Aviala la Televisión para hablar acerca de la presentación de un libro que se va a desarrollar durante esta jornada en Buenos Aires, Argentina. El libro Evo Operación Rescate, y para hablar del mismo tenemos al eh, autor del libro, Alfredo Serrano, que está desde la Argentina con nosotros, Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Milton Guzmán desde Estudios en Aviala. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Milton. Para ti y para, para toda Bolivia. Un gusto tenerte en Aviala, Alfredo. Lo decíamos, hoy se va a realizar la presentación de este libro allá en Buenos Aires. Cuéntale un poco acerca... ...de esta crónica es más o menos el transcurrir de un año entre lo que ha pasado el 2019... ...y el retorno del expresidente Evo Morales a nuestro país ya el año 2020. ¿Cómo nace esto? ¿De qué trata esta crónica, por favor, Alfredo? Se trata de, de un año decisivo para, para Bolivia, para, para América Latina... ...porque no solo fue relevante para, para vuestro país... ...por eh, el golpe de estado... ...por todo lo que ocurrió, muy duro, muy triste... Con, ...con mucha hambre, con muchas muertes... ...con mucha violación de la democracia... ...sino para toda la región... ...yo creo que toda la región estuvo involucrada... ...en un hecho, insisto, histórico... ...y este libro lo que trata es de contar... ...detalle a detalle, todo lo que ocurrió... ...tras bambalinas, entre telones de la geopolítica... ...esa letra pequeña... ...de las relaciones eh, internacionales... ...que no siempre eh, se conocen... ...tuve la suerte o la casualidad... ...de estar eh, siendo en primera persona... ...parte de ese grupo... ...en mi caso solo me tocó ser... ...probablemente intermediario permanentemente... Eh, ...desde el momento en el que se da el golpe de estado... ...y pude siendo testigo... ...ir narrando todas las conversaciones... ...diálogos, anécdotas inéditas... ...hasta los propios WhatsApp... Eh, ...que han sido desclasificados desde el momento en el cual se da el golpe de estado y hay que buscar una manera para rescatar con vida a, a Evo Morales. Desde ese instante yo estaba en Buenos Aires, recibí una llamada del vicepresidente por aquel entonces, Álvaro García Linera, que acompañaba a Evo después de la renuncia coaccionada eh, tras el, el golpe de estado y pude hablar con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en ese momento, también con el gobierno mexicano, que estábamos aquí reunidos en Buenos Aires por un encuentro del grupo de, de Puebla ...y desde ese momento pues verdaderamente se dieron infinitas situaciones... ...obstáculos, zancadillas... ...es una suerte de saber quién es quién en la política latinoamericana... ...ver cómo Mauricio Macri en ese momento presidente de la Argentina saliente... dio la espalda permanentemente al intento humanitario de ayudar en esa situación extrema... ...y cómo el presidente entrante Alberto Fernández o el presidente de México... ...Andrés Manuel López Obrador con su cancillería al frente... Eh, ...pues hizo todo lo contrario y ayudó, ayudó, tanto así como llevó un avión que pasó por Perú... como el gobierno peruano en ese momento primero dijo sí, pero luego dijo no... como el gobierno ecuatoriano en aquel momento por Lenin Moreno también dio la espalda en un momento... O, ...o cómo se fueron dando, insisto, todos los detalles... ...bueno, en este libro lo que se hace es narrar minuto a minuto de una cuestión que parece un thriller... ...casi una novela de intriga, pero que desgraciadamente fue, fue verdad y ocupa todo el periplo de la llegada de Evo, Álvaro y Gabriela hasta primero a México, y luego la venida a Argentina, el periplo acá, la llegada de la pandemia, todo lo que ocurría en Bolivia, incluso con la campaña electoral final y la recuperación de la democracia en Bolivia con la victoria de, de Luis Arza. Así que cuentan eso, situaciones muy, muy desconocidas, yo creo que para, para gran público, y al haber estado dentro, pues pude ir contando esas llamadas, esas reuniones. Eh, con el presidente Alberto Fernández, reuniones, llamadas con José, Manuel, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español. Bueno, un Alfredo, conjunto de detalles que yo creo que era necesario. Claro que sí, bueno, y sin duda alguna para quienes no hemos conocido esos detalles a profundidad, va a ser interesante el poder revisar esta crónica que se desarrolla de Evo Operación Rescate. Pero tú como periodista y autor de este libro... Tú dices, ha sido un episodio muy complicado, difícil para Bolivia y también geopolíticamente para la región. Has vivido y has conocido a gran detalle lo que ha pasado durante este año. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Yo sé que sabemos cómo se maneja la política entre unos y otros intereses, pero ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este año que ha pasado en el cual Evo Morales tuvo que salir del país y después retornar también de la forma que lo ha hecho? La, la generosidad de tanta gente, la, la buena gente que a veces eh, son ocultadas por algunos titulares de los grandes medios, y yo creo que hubo una gran generosidad en la geopolítica latinoamericana, eh, desde, el, desde Argentina, desde mucha gente que no tienen grandes segui muchos seguidores en Twitter, como por ejemplo una mujer boliviana que residía en la Argentina, o una mujer argentina que residía en la Argentina, eh, eh, decidieron irse de casa para que Evo Morales pudiera alojarse en los primeros días en su estadía en Buenos Aires. No por un alquiler, por una relación mercantil, sino simplemente por una cuestión de buena gente, de generosidad. De eso hubo mucho en la Argentina, hubo mucho en México, hubo mucho eh, en Bolivia y hubo mucho en, en la región. Yo creo que eso fue un aprendizaje fundamental. Y otro segundo es la, la importancia que tiene a, a veces que cuando te dan un golpe, una derrota electoral, en este caso un golpe de estado una derrota política eh, la importancia que tiene recuperarse pronto y volver a mirar hacia adelante intentar fijar un horizonte de posibilidades de que sí verdaderamente hay que seguir hay que intentarlo de nuevo y yo creo que eso fue uno de los grandes aprendizajes y de hecho con el propio Evo Morales en México que pude estar con él a los días de, del golpe de estado, está escrito con detalles como él estaba convencido de que poco a poco había que intentar recuperar la democracia. Conversaciones con el presidente argentino, que transcribo literalmente, incluso todos estábamos atónitos, no podíamos creer la convicción que tenía en ese, en ese sentido. Y mucha gente, el propio presidente Luis Arce, las convicciones que tenía en un periodo muy complicado, en una campaña electoral muy complicada, con todo en contra, con una OEA que había hecho lo imposible para sacar a, a Evo Morales y de luego torpedear la, la cantidad de veces que pospuso elecciones. Bueno, todo ese tipo de cuestiones, esa letra pequeña, creo que es, es, es relevante a veces conocerle porque no todo es tan simple o tan fácil como a veces uno presupone o como uno intenta analizar realidades complejas. Alfredo, eh, para las nuevas generaciones, ¿por qué consideras que este libro va a ser fundamental y por qué tu idea de dejarlo plasmado? Porque, claro, muchos sabemos lo que ha pasado y esto va a ir eh, eh, de generación en generación, pero dejar un libro con tanto detalle, ¿por qué es importante, Alfredo, por favor? Creo que la gente joven, incluso los que no tienen eh, interés máximo por la política, es, es necesario que conozcan la historia de su propio país, incluso está contado en el libro en un tono lo más sencillo posible, por eso decía que tiene ese tono casi de, de novela, de intriga, eh, porque fue así, literalmente, y yo creo que es necesario para eh, que la gente sepa con todo lujo de detalles, cómo incluso son los diálogos en ese tipo de momentos de máxima tensión, e ese quién es quién, ¿no? quién es Mauricio Macri, el expresidente de la Argentina, que se negó a ayudar en todo momento, y a diferencia de quién es Alberto Fernández o el presidente mexicano, y todos los detalles y pormenores que se fueron dando en, en Bolivia, en esas horas complicadas y en todo lo que vino después no aquella gente que presuponía decía no que Evo Morales estaba en, en situaciones de mansiones eh, no, eran gente que había dejado su propia casa para que el propio Evo pudiera estar alojado, lo mismo pasó con Álvaro García Linera lo mismo pasó con Gabriela Montaño yo creo que es es, es de justicia eh, contar con, con esos detalles para que la gente sepa lo que pasó, sobre todo aprendiendo hacia, hacia adelante y dejando algunas convicciones y, le y lecciones que yo creo que para intentar evitar que se vuelva a repetir estos momentos fatídicos, trágicos para la población boliviana e, insisto, para toda América Latina. Creo que ese era el objetivo, Alfredo, dar simplemente algunos detalles de este libro para que la gente pueda tenerlo, pueda revisarlo, pueda leerlo y pueda eh, ser parte de este libro de la Biblioteca de las Personas, por supuesto. Por favor, Alfredo, detalles acerca de la presentación de este libro que se va a desarrollar durante esta jornada. Hicimos eh, una presentación hace poquito tiempo aquí, precisamente en Buenos Aires, con el presidente de la Argentina y con Evo Morales y con Álvaro García Linera en la Embajada de México y ahora volvemos a hacer una segunda presentación eh, el viernes eh, con eh, el propio Hugo Chasqui, que es el secretario general de la Central de Trabajadores Argentina, va a estar la Embajada eh, Boliviana también in situ, van a estar las Bartolinas Isas, que son las que también están organizando el evento, así que, todo el que esté por, por acá, por Buenos Aires, está invitado y seguramente también lo vamos a ir transmitiendo en Zoom y el libro ya es posible, se puede adquirir en, en librerías de, de la paz. Me han dicho que en la UMSA, en el baúl de la, del libro, eh, en el centro de la paz, ya está, ya está disponible, así que bueno invito a todas y a todos que, que puedan a acceder a él y sobre todo disfrutar la lectura y aprender, insisto, de lo que nos, nos pasó a todas y a todos. Alfredo, quiero agradecerte por estos minutos. Siento en esta conversación que tienes un gran cariño por mi país y mis compatriotas. Así es que te, agradezo, te agradezco eso, por supuesto. Muchísimas gracias. Sí, verdaderamente es un país que quiero, quiero muchísimo. Lo siento un poquito mío también. Gracias, Alfredo. Muy amables. Hasta cualquier momento. Gracias, un abrazo. Ha estado con nosotros Alfredo Serrano, periodista y autor del libro Evo Operación Rescate, que se presentará en la Argentina una vez más, haciendo referencia a través de una crónica a lo que ha ocurrido en nuestro país entre el año... 2019 y 2020, la salida del expresidente Evo Morales y como después de todo un problema y un proceso de facto en nuestro territorio, llegó nuevamente al país y el movimiento al socialismo ganó las elecciones con más del 55% del voto de la población. Estaremos, por supuesto, haciendo referencia en las próximas ediciones a lo que ha sido la presentación de este libro allá en Buenos Aires. Pero tenemos que retornar a nuestro territorio